Claro, pero por estas dos semanas no hay contenido hasta el 15 de noviembre, entonces hasta el 15 de noviembre pues no hay mucho que hacer, además allá de probar tu clase, los nuevos talentos y las variaciones en el contenido. Bueno, todo esto que la gente está haciendo ahora, sobre todo el tema de probar tu clase o jugar recién, eh, ha abierto el mercado de nuevo a varios artículos antiguos, como por ejemplo los legendarios. Uno preguntará, Dante, es? ¿por qué la gente compraría legendarios para jugar en Shadowlands si Shadowlands ya acaba? Para probar su clase... Para equiparse más rápido para simplemente estar atentos y poder ya hacer contenido hasta que llegue bueno la salida de la expansión y para eso todavía falta un mes es por eso que aún la gente pues sigue comprando legendarios y de hecho estos han subido de precio y no solo los legendarios sino también sus componentes de creación. Como podemos ir apreciando, muchos de estos componentes aumentaron su precio comparado con anteriores días debido a que la gente está volviendo a jugar y requiere de los legendarios para jugar al 100%. Si tú quieres hacer banda, si tú quieres hacer mazmorras, si tú quieres hacer PvP, eh, se supone que los legendarios todavía funcionan. Sí, el uso de los mismos todavía tiene relevancia. Si tú usas legendarios fuera de Shadowland, no tienen poder. Pero en el contenido de Shadulan, que es el actual hasta que salga Dragonfly, todavía son relevantes. Y si quieres ser relevante en una mazmorra, si quieres ser relevante en una mítica, en una banda, pues tienes que tener esta ropa. Y por eso su demanda volvió a aumentar. Aumentaron un poquito su valor, de hecho estos legendarios suelen valer 15k a 20k. Dependiendo del reino y elaborarlo es bastante económico, te toma alrededor de 9k en crear un legendario rango 4, agregándole claro el insumo para el rango 7, terminas vendiéndolo más o menos eh, al doble, ¿no? o sea estarías duplicando tu oro o al menos sacando un 50% más de lo que a ti te cuesta crearlo. Gracias a esa ventaja es que los materiales también subieron de precio para equilibrar el coste del de legendario. Muchos materiales subieron de precio, no solamente estos, las menas, eh, las pieles también. Varias pieles han subido un poquito su valor. Eh, no de Cortria, porque estas están devaluadas porque todo el mundo las farmea, pero sí pieles de Seret Mortis para el rango 7. Que por ejemplo se consiguen acá y que es desollando a los gusanitos de esta zona. Esto ha hecho que como dije el farmeo resucitar un poquito. Y si te preguntas si conviene o no crear legendarios, solo conviene cuando ya los has subido. Date una idea de más o menos cuánto te cuesta crear un legendario y cuál es tu ganancia. De media serían de entre 5 a 10k. Así que de que si vale la pena, sí, vale la pena crear legendarios, pero sobre todo en reinos de población llena. Para de esta manera poderlos vender ya sea a un precio un poco más alto que te los compre más rápido, porque evidentemente hay más jugadores. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Ya sabes chicos, like, compartir, suscríbete. Si no saben cómo crear legendarios, mira, todo lo que tienes que hacer es hacer la historia de tu pacto. Pero una persona que recién está empezando, no sé si le conviene crear legendarios. Ya que no tiene oro y farmear los materiales también es un poco difícil y requiere algo de capital Este tipo de farmeo solamente corresponde a los que ya han subido sus legendarios hace mucho tiempo Por ejemplo, yo los he subido y ahora todo lo que tengo que hacer es crearlos Entonces, va dependiendo de la persona, ¿ok? Esto no es algo que considero que todo el mundo tenga que hacer Simplemente alguien que ya ha hecho contenido a fin de cuentas Pero bueno, cada uno puede jugar como quiera yo le aconsejo simplemente que si ya has subido, puedes hacer la prueba, ¿no? Y ver cuánto oro sacas. Muchas gracias por haberme escuchado y así nos vemos en otro video.